¿Tienes un minuto? Hoy te quiero hablar de embajadores de marca, pero de los tres tipos de embajadores de marca que podríamos establecer. El primero es externo y es el que conocemos como influencer, que es el que uh, hace de embajador a cambio de un pago, ¿de acuerdo? Y es una persona que quizá no conoce tanto el producto, pero que en cambio tiene una comunidad muy grande. El segundo sería, también externo, sería el perfil que conocemos como brand lover o brand advocate perfil muy bueno, porque tiene mucha credibilidad, conoce mucho producto, sin embargo, es verdad que tiene una comunidad más pequeña. Y el tercero, muy importante, es el perfil interno, que sería el embajador de marca interno o Employee Advocate, que es no deja de ser un profesional de la compañía, que es quien ofrece mayor credibilidad, quien conoce mejor el producto, tenga o no una comunidad grande. Este post lo hemos hecho a medias con Nancy Bad que está en mi blog, podéis encontrar aquí. Y además, sorpresa, hay de regalo un ebook sobre embajadores de marca internos.